Excelente, muy lindo lo que nos han venido a presentar. Esto es nada más una... es un adelanto, es una pequeña probadita, me voy a venir por este lado, de lo que tendremos esta noche. Intensas actividades ya se vienen preparando hace varios meses atrás para lo que será la presentación del día de hoy, el día de mañana. También habrán actividades en las cuales usted puede participar. Los quiero felicitar. Antes, ¿es, ¿son pesados? Bueno, no, son, son plumas de parabá, son... Eh, plumajes que nos permiten que tenga la eh, ligereza también, ¿no? pero lo importante de esto es que estas plumas eh, son de, de, la, de animales de, de la Amazonía y pues nos permite para nosotros mostrar ese reflejo de, de estos animales de esas aves, que son, como les digo, de animales de Parabá, Exacto. que nos permiten mostrar sobre todo el colorido y la naturaleza como tal. Bien, y quien nos está acompañando y nos está explicando todos estos detalles también para que usted los pueda tomar en cuenta, es Javier Escobar, director del Ballet Folclórico Nacional, que nos han presentado este pequeño adelanto, esta probadita nada más de lo que tendremos en las actividades el día de hoy y el día de mañana, que se han venido preparando hace mucho tiempo. Javier eh, ya son varios meses en las cuales se están preparando estas actividades para mostrar a toda la población, a todo el público, cuáles son nuestras culturas, las tradiciones, además de las vestimentas en sí, sin duda también estos bailes. Pero es importante señalar que esto está reconocido ante la UNESCO, ¿cierto? Así es, así es importante reconocer, creo que no solamente tenemos una identidad de manera general, como, como Bolivia, sino la Amazonía también tiene esta, esta identidad muy particular, eh, ya como patrimonio, como música, como danza. Eh, sobre todo es importante que esto dentro de la UNESCO sea reconocido, eh, ya que indígenas han empezado a eh, tener esa influencia eh, de afuera para poder hacer música y si, si bien en algún momento han podido escuchar de ensamble Mojos también eh, son personas que realmente le han dedicado eh, a, a la, a toda su vida a la música y al canto y al coro entonces hemos podido ver a través de esto que realmente tenemos un patrimonio muy rico, muy nuestro y muy de nuestro país y muy nuestro de la Amazonía. ¿no? Se ha trabajado bastante tiempo eh, varias personas, personalidades también, autoridades, para que pueda ser reconocido ante la UNESCO. ¿Qué significa esto para nuestro país y para estas danzas y para estas actividades que se vienen haciendo? Bueno, realmente es muy importante. Creo que el, el trabajo que está realizando el Ministerio de Culturas y Turismo pues realmente es, es invalorable, ya que nos permite a nosotros mostrar nuestra riqueza. Para el país, el que, el que pueda ser reconocido como un patrimonio inmaterial dentro de la UNESCO, pues significa que esto no debe morir y tiene que ser sobre todo aún más cultivado, eh, traspasado promocionado, difundido, para que a través de eso podamos nosotros eh, mostrar nuestra identidad, lo que somos y lo que vamos construyendo día tras día, pero sobre todo de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Revalorizar nuestra cultura, pero que el mundo también lo conozca. Ahora, es importante conocer el total de las agrupaciones que participan, son más de 30 agrupaciones. Sí. ¿Y quiénes las conforman? Lo importante es que para nosotros eh, la diversidad... A veces creemos que solamente nos vamos al Beni y tenemos solo macheteros. Claro. Y, y no es así. ¿no? Hay tenemos una gran variedad. Hay una gran diversidad. Es importante comentar a la gente que eh, la población homogénea como tal y el Beni como tal tiene una relación pues inmensa con la naturaleza. ¿no? Tenemos distintos personajes. Hoy, hoy estamos mostrando a los macheteros, tenemos a los hachus, tenemos a las mózoras. Uh, tenemos también en la parte, como les decía, de la naturaleza, eh, tenemos a, al perro, tenemos... Eh, al Japutuki con máscaras con, con también máscaras, verdad todos son con máscaras ya que ellos van eh, mostrándonos diferentes cosas como espíritus también también como la relación que se tiene con distintas distintos animales y ellos tratan de eh, personificarlos de esa manera cada máscara está hecho de madera bien tallada y eso nos permite a nosotros poder reconocer que esa naturaleza y esa relación que tiene el pueblo homogéneo con naturaleza y el valor que se le da pues es muy importante ya que como usted bien decía son varios los personajes pero pero uno de los personajes importantes que estamos mostrando hoy es el machajero. Pero lo que también es importante señalar, aparte de, de la vestimenta, que ya lo estamos conociendo, el uso de las máscaras, quienes forman parte de estos grupos, de estas danzas, es que se pretende incentivar lo que es el uso de los instrumentos nativos también, ¿cierto? Seguro, seguro. Tenemos eh, la seguridad de que esta recuperación de los instrumentos, los cuales han sido construidos por ellos mismos, pues... Tiene un gran valor cultural y un, un gran valor tradicional, ya que nos permite a nosotros, no solo a través de la danza, sino a través de la música y la construcción de nuestros propios instrumentos, poder hacer música. Y eso creo que nos da ese, ese plus importante como Bolivia, ya que a través de nuestros instrumentos podemos decir a la gente, nosotros podemos eh, transmitir las emociones, lo que sentimos a través de lo que nosotros podemos construir como instrumento y poderlas difundir de esa manera. Y que no se pierdan, que las nuevas generaciones también empiecen a, a difundir, ¿no? A mostrar lo que es Sobre nuestra cultura, todo, sí. para que no, no llegue a perderse y pueda conocerse en el mundo entero, no solamente en nuestro país, mediante estas actividades que se vienen realizando. Ahora, hay son varias actividades, no solamente es el baile, no Seguro. solamente es la danza, también Seguro. hay coros. ¿Quiénes Seguro. conforman estos coros? ¿Quiénes forman parte de bueno, ellos? Bueno, vamos a... Eh, justamente es, es, esta noche tenemos una noche muy importante, la hemos denominado gala Geña, se realizará una presentación de una obra que la hayamos llamado Pasión Mojos. Eh, tratamos de un poquito mostrar eh, la influencia que se ha tenido, ¿no? Eh, de los jesuitas, cómo, cómo, eh, cómo se ha influenciado, se ha conquistado, pero tal vez una conquista de una manera muy noble a través de la música. ¿Y reflejarlo de esta manera? Exacto, en esta obra, con gente que realmente eh, hemos empezado a tener una relación porque estamos trabajando para claro. esta obra y los hemos escuchado y, y realmente tienen esa, esa cualidad muy innata pero al mismo tiempo que son personas eh, indígenas del lugar y tú los escuchas y bueno, tienen eh, tal vez el mismo nivel que cualquier otro coro no y eso nos impresiona a nosotros y creo que va a ser una noche muy importante de la cual ustedes y todos nosotros podamos dormirnos hoy tenemos en el Centro Sinfónico a partir de las 7 de la noche eh, para que puedan disfrutar este tiempo Va, va a parecerse como, como una noche eh, muy especial porque va a ser como una plaga, ¿no? va, va a ser en vivo, vamos a tener músicos en vivo, coro en vivo, tenemos al ballet clásico, tenemos al ballet folclórico nacional, con quienes vamos a hacer una obra muy especial que la hemos denominado Pasión Mojos. ¿no? Es del 12 al 15 de diciembre. Sí, tenemos. ¿Cierto? Eh, tenemos la exposición 15, artesanal exacto, también, documental sí. de la comunidad, la presentación del disco Pasión Moxos también. Exacto, sí. O sea, es una actividad completa. Entonces, lo que hemos comenzado a hacer a partir del 12 hasta el día de mañana es sobre todo traer esta fiesta a La Paz, eh, sobre todo que tengamos. Eh, esa forma de poder compartir con la gente paseña. Muchos no conocen y queremos que la gente pueda conocer no solamente la danza, la música, el coro, queremos que también la gastronomía es importante y pueda realmente darle el valor necesario que se, que se debería realizar todo el tiempo. ¿no? Yo por eso nuevamente valoro el trabajo que está realizando el Ministerio de Cultura y Turismo porque está promoviendo a que la gente no solamente pueda ver, sino pueda conocer y pueda disfrutar de todo lo que existe en el vento. Y la, eh, la Feria Gastronómica es el día de mañana, una variedad de platos ese día de mañana que ya queremos que sea mañana seguro no han probado muchas cosas el día de mañana eh, vas vamos a realizar este esta, esta feria gastronómica en el patio en la casa del artista y bueno están todos invitados a qué hora a que a partir de las bueno estaremos a partir de las 10 de la mañana en el patio del Ministerio de Culturas, ahora Casa del Artista, al frente de la Casa del Pueblo, ya que todos lo conocen. Ahí vamos a estar pues eh, compartiendo esta feria gastronómica y seguro hay muchos platos, hay mucha comida y también artesanía que no conocen que van a poder disfrutar mañana en, en plenitud. ¿no? ¿Qué tipo de platos son los que podremos encontrar? Bueno, la verdad yo no soy del lugar, pero creo que nos interesaría mucho que la gente venga a esa curiosidad de poder saber qué cosas podemos consumir. Entonces una vez más por favor si podríamos reiterar y hacer la invitación a toda la población para la actividad del día de hoy y también la Feria Gastronómica el día de mañana. Bueno mucho, primero muchas gracias por, por la cobertura por el espacio, por el tiempo para nosotros es un privilegio poder eh, compartir este, esta semana esta semana mojeña e invitarlos esta noche, esta noche en, el, en el Centro Sinfónico que queda en la Potosí, esquina Ayacucho... Eh, ...vamos a tener una noche de música, de canto, coro, eh, danza, arte, tradición... ...y sobre todo la difusión de una cultura a la cual queremos que no se pierda... Eh, la hemos denominado Pasión Mojos y también invitarles eh, mañana a la Feria Gastronómica... ...que también vamos a estar al, en el patio de la Casa del Artista y que pues todos puedan reunirse y puedan conocer un poquito más de aquello que ahora es un patrimonio para Bolivia y que también atrae a muchos turistas para Seguris, que puedan conocer a estar exacto que siempre están muy atentos a lo que es nuestra cultura a las tradiciones de cada rincón de Seguris. nuestro país una última consulta cuánto tiempo de preparación para la danza que hemos tenido ahora como un adelanto de lo que será el día de hoy bueno nosotros ya nos preparamos hace más o menos tres meses para poder mostrar eh, y poder creo que la idea de esto somos somos gente paseña, si se puede decir, eh, aprendiendo la identidad de una región muy importante como Exacto. el Bien. Entonces, para eso, realmente tenemos que tener mucho tiempo de preparación. Eh, agradecer también a los bailarines del Ballet Folclórico Nacional. Realmente son un cuerpo de baile muy importante e impresionante porque en un poco tiempo han podido, eh, sobre todo, sentir y sentir transmitir lo que se vive en el velo. Y destacar la disciplina además. Segurísimo, segurísimo. Bueno, y nuestro medio de comunicación siempre con las puertas abiertas no, para este tipo de actividad, para poder muchas difundir gracias. qué es, eh, la, de qué manera se están preparando, cuáles son las actividades que estarán no, presentando, genial. siempre apoyando a nuestra cultura. Muchas Muchísimas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Una vez más, chicos, gracias. felicidades, realmente espectacular, y esto nada más es un adelanto de lo que usted tendrá el día de hoy y el día de mañana también, actividades a las cuales no puede faltar. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Que tengan un buen día, que próximo. sea exitosa esta actividad y felices fiestas también gracias. Muchas gracias Felices fiestas, hasta luego, gracias Bien, es de esta manera que le hemos dado a conocer cuáles son estas actividades Que se estarán llevando a cabo durante este viernes Y también este sábado junto al ballet folclórico También podrá disfrutar de música, de gastronomía Entre varios aspectos, además de artesanía Para que usted pueda conocer un poquito más acerca de nuestro país Continuamos